com un canvi de perspectiva. això es el que ha suposat el programa Connected del SOC per a alguns dels usuaris dels PUNTIC. Aquest és el cas del Francesc Xavier. Després d'anys dedicat a la construcció, la crisi li ha obligat a posar els ciments, però en aquest cas de la societat de la informació. Vam vendre posa pues, sobre todo yo, per mai aprendre a fer a a a a un ordinador que fins ara no entendia ni idea. Bueno, en sí si han, han sido eh, dos eh, módulos dentro del mateix programa. No? Un inicial que pretende eh, ayudar a la gente que no conoce la informática o que apenas la han, han utilizado, no? pues, lo que se le indica la alfabetización digital. Y un, un segundo módulo que, que completaría el, el programa eh, fent una función más de orientación. No? El tema de la cerca de feina, feina, pues, donat que ahora ya ja la, la turra está como está, pues girar más en torno a la orientación de, de, de saber i y, y te también amb les nuevas tecnologías. Si ahora fa uns mesos, la oferta del puntic TIC de la capital de la Alta Ribagorza incluye el programa Connecta't del SOC, la formación y el servei de connexió a la xarxa son a horas d'ara ahora los principales atractivos del centro, pero no al únics. Bueno, el el punto de la de siempre ha girado en torno a unos eixos bastante marcados, que es el FED de ofrecer el eh, pues, acceso a las nuevas tecnologías y no? a Internet a través de una aula i ordinadors ordenadores i y maquinaria, tanto hardware como software, para que la gente pues, pugui utilitzar un ordenador, si es que en el cas que sigui, pues, no lo no puedan disposar a casa. Eh, un un de los pilares ha de sempre siempre la formación en especial pues, de, de, del tema tecnológico, ¿no? nuevas tecnologías, tocando también un mica el, el, el tema empresarial, ¿no? la gestión de empresas y así. En el caso del Telecentre de Trem, el programa Connecta't también ha suposat un estímulo para posar-se al día en las tecnologías actuales. Els materials que ens han lliurat han estat muy buenos y muy bien trabajados, pero manca una mica de continuidad. Aquesta que continuidad, pues le donan unos altres como telecentre a nivel particular de ayuntamiento, ¿vale? reforzando ambos -lo cursos, ¿no? porque había mucha gente que arribava que no en tenía ni idea de informática y tingut que, que, adaptarlo, unos altres de una amiga nivells que niveles que fer perfecta esta formación. veïns de la capital del Pallars Jussà Lusa... Para la seva ubicació geogràfica, estan trobant a internet una eina cada vegada més present a la hora de resoldre trámites administratius i evitar así una pérdida de temps i diners. Aquí al municipi de Tremp tenim diversos punts TIC, vale? I això propicia que la gent, donde tingui la vaista el fet de tenir un ordinador amb connexió a internet i que sigui gratuït. Eh, no obstante, eso, hay mucha molta gent que, que desconeix el seu funcionament i que ja sigui per motius eh, socials personals o perquè veuen sus seus fills entrar a internet i no saben el que fan, doncs aquesta gent necessita una mica de recolzament, de suport, de saber qué s'està está movent a la xarxa, Y no? aquí es donde casi ve el actua més. D'altra banda, nosaltres el municipi de Tremp és un dels municipis més grans de Catalunya i eso fa que territorialment la població esté molt dispersa. Actualment estem impulsant iniciatives com tot el que son tràmits a través de internet, que el ciutadans s'hagi de desplaçar al l'Ajuntament, que en alguns casos puede, puede significar 30 kilómetros de nada y 30 de tornada, y es una despesa considerable de temps y de diners. Y entonces, de aquí que el ayuntamiento a través un de un catáleg de servicios y utilizando eines que nos ha puesto a la base del Consorcio de Administración Oberta de Cataluña, impulsamos que el ciudadano entri a Internet y faci los trámites por Internet. Ah, ¿qué necesitaremos? Necesitaremos un ciudadanos suficientemente formados, a eh, un nivel básico, pero que esté informados y familiarizados con los trámites por Internet. Y es aquí un Casi bé volem incidir de cara al futur en en aquesta base de ciutadania. Internet ja forma part de la nostra vida, però som capaços d'explicar què és internet.